Así se encuentra el cuartel policial del municipio de Hostos, a un año de que se realizó el primer Picasso para su reconstrucción. Oye, tío, eso esto es una cosa precaria ya, ya esto no vale ya que, que hagan juegas, que la gente haga un piquete, que vengan generales de allá, de San Francisco, que vengan a donde vengan. Porque yo sé que los generales de San Francisco no son los que lo hacen, pero por lo menos hacen la gestión de hacer ese cuartel, porque mira, esto aquí está crítico, crítico completamente. Hicieron una zanja ahí para que se llene de mosquitos y la gente por aquí. ¿Y en el pero, primer Picasso qué tiempo hace? Bueno, por eso hace, hace un año y pico ya que viene el primer Picasso. ¿Quién vino a hacer eso? Vino el el Picard de San Francisco, la no vez que fue, a decir, a dar el primer Picasso y cosas. Y a tumbar en el cuartel ese, un cuartel que estaba, no que, no que estaba mal, bueno, bueno, pero tampoco estaba tan que se mojaba lo Pero era Mejor que iban a dejar otro cuartel, mejor no esta cosa. Porque eso ahí con una brisita se va. A pesar de la necesidad y utilidad que amerita en esa zona, a la fecha las autoridades no ofrecen detalles de qué pasará con la reconstrucción del mismo cuartel. Para NTN, su Jeremy de la Cruz.